Hola, yo soy Sammy. Hola, yo soy Mirka. Y hoy día les vamos a contar lo bueno que nos pasó esta semana y también lo malo. Bueno, eh, lo malo es que estoy un poco enferma. Hasta ahora no me curo. Oh. Y lo bueno es que estoy de vacaciones. Estoy que duermo muy tarde. Y me despierto también tarde, ya a mi gusto. Lo bueno de mi semana es que como es vacaciones, mis padres me dejan estar en el celular todo el día y con Wi-Fi. A YouTube, Facebook, Twitter, todo. Y lo malo de mi semana es que estoy enferma, estoy con gripe y es horrible. Bueno, dejen sus comentarios cómo les fue esta semana, lo bueno, lo malo. Suscríbanse. Bueno, bye.